Ahora vamos a regresar a pescar, no más que eso, lo van a ver en el video de Nano Él lo va a subir antes que nosotros, Sí, igual, ese ya estar arriba donde ustedes vean este video para Pero, que ahí vayan a verlo ¿Sale? Pero aquí no venimos a eso, aquí venimos a hacer competencia Ah, sí cierto, ahí vamos a hacer un juego de clavados, a ver quién es el mejor A mí me dicen que Nano es súper bueno para los clavados Sí, ¿no? es bueno para los clavados Es buen nadador Sí, sí, sí, ¿Sí te clavan seguido o no Nano, oh, yeah. <ríe> aquí podemos ser libres, nos agarramos de la mano ¿Por qué? Aquí es la zona romántica agarrada de la ¿Te agarro de la mano? ¡No! ¿Te le gusta! ¿Qué haces, Nano? ¿Ya eres libre? ¿O no, por qué me vas agarrando? Que casi me caí ahí. Ah. Que es que aquí Nano se siente loca. Sí. Se siente loca. Es la bichota. La bichota. ¿Me voy a comprar un hot dog? Mario, me voy a morir de hambre si esperamos Mario. los pescados. Mario, si te una chicha y yo me invitaba un guandao. chin ¿Qué? ¿Qué? Mejor piedra, papel o tijera. Sí, va. piedra, papel tijera me invitaba un... Sí. guandao. Sí. ¿Quieres la salchicha? No, quiero hot dog? La, ¿La quieres tú? La o quiero hot dog, quiero hot Si pierde él, te compro un hot dog Si Ajá. pierdes tú, tú, tú me se lo compras, compras a él, a él. A ver. Si pierdo yo, Ajá. te invito a algo de 10 pesos ¿Cómo de 10 pesos? Tiene que ser parejo, ¿no? Ajá. No, pues, pero vamos va a, a reunir la causa ah. Hay que jugarlo, porque... ¿Sí, no? Apuesta Todo por el hot dog Todo por el hot dog y por tu salchicha cruda ¡Piedra, por pelo, tijera, ya! De tres, de tres, Ah, de 3. Ah, sí, me 3. está dando ah, oportunidad. Bueno, es oportunidad. Eres como, eres buen bueno. bueno. hombre. Ah, tijera, tijera ya. Sí, ¿Sí? uno a uno. La siguiente lo define. Gana. Papel, tijera ¡Ah, ya! ya! 2 a 1 2 1, te voy está? ganando ¿Sí? Ya le gané, no? No, no es que yo tres. llevo una Soy de, es de tres El rey este ya llega ganado ya sí. eh. llega Está <ríe> no, no, no, bien, no, no, te, te voy a dar la, la oportunidad ¿sí? Piedra, papel, tijera Ya 2 a 2 voy, si Ahorita la propia ahorita la final Ok, vamos Ya ya, me ganaste, ya. Sé perder. A comer, porque los pescados van a tardar demasiado, Mario. Sí, nada, no, sí. Yo ya toca Probar tu hockey dog, tu premio. Yo ya tu premio. Me dio oportunidad porque él también me dio chance, porque me había ganado Exacto. la primera. ¿Qué? No, también entiende, Mario, que ya tenía ganas de salchicha. Sí, es que tenía ganas de salchicha. De una u otra manera. Hace lo imposible, ¿verdad? Es la comida que más comemos cuando vamos a trabajar en el sonido. El vikingo. Vamos al Oxxo por un vikingo. Vámonos, no me Hay que seguir el camino. Vamos a seguir el camino. Porque te falta caminar un poquito. Te queremos enseñar algo que nosotros descubrimos. ¿Cómo se llama esto? Aquí esta es Leya Mapa. Somayapa Mayapa, la llamada, nomás ese mirador. ¿Ah? Ajá, apenas lo descubrimos la otra vez. Está chido aquí para aventarte un clavado, nano. No, hombre. Vengo agitado, güey. Sí es que está pesadita la subida, pero está muy bonito aquí. Ni siquiera nano, bonita. ya me canché. Ya me dio miedo. Ya me dio miedo, dice. Ya casi llegamos, va a ser allá. Pero ya me lo llegamos, no te preocupes. Fíjate, a nano nunca le habíamos mostrado este lado de Vallarta. ¿eh? No, es no, No, no la Y también allá donde ustedes me decían que fuéramos a caminar, que nunca me llevaron. Ah, también ese camino a Colomito Huevón nos dice, huevón, pinche que... nano tú no te levantabas. Pinche nano no te levantas, te levantas bien. Es que, es que, es que hay... Te... Miren, una vez ustedes me han ido a tocarme, eh. vale, y mira, levantado. Digo, así que no me dice mi amor. El Salvador, a mí me decían el clavadista mejor del Salvador. Sí, oh, wow. ¿No te dieron ¿Cuántos un... clavados te echas? Ah, Dígame, Chau, como unos 20. <ríe> ¿No te dieron un premio? Si ya te quedó una vez, nada más me dieron... Una comida gratis Ya ah, me imagino ya, no, pues, sí, Llegamos a la playa Aquí a Conchas Chinas Ahorita vamos a hacer Un reto de clavados A ver quién lo hace mejor Vamos a hacer Tres posiciones ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Cómo? Son clavados oh, ah, O sea Nos vamos a aventar Haz de cuenta Mario De muertito O dormido Por ejemplo Dormido puede ser así Y debes de caer así en el mar ¡Tam! Y ah, quien lo haga mejor Sí, sí no, no, Solamente tres Por cada uno Yo una Después tú Luego tú La misma posición A ver quién lo hace mejor A ver. Y después y, otra y, Ya ustedes van a Calificar. Ah, exacto. Y Se pues en vamos, Paul, vamos porque la neta aquí sí pican las piedras. Sí, Yo bien estoy peo. sorprendido, de nada, no, de cómo Pero, le vamos. hace para poder caminar descalzo en estas piedras tan picudas. O sea, la primera oposición va a ser dormir. La primera. Dormido. Ah, exacto. Exacto, a Dormidito. A la pena. No, ¿Quién va a ir primero? Ah, ¿tú? ¿Tú? ¿Yo? No, no, un piedra papel o tijera. tijera. Además, aquí de una vez hay que hacerlo. Un chin champú. Champú. ¡Chin, chan, ¡Ah, yeah. ah my, primero! primero. Ah, sí. a ver. ¡Piedra, a ver. papel o tijera, nano! ¡Piedra, papel o tijera, ya! Un Tengo una mala noticia Y para los ¿Por suscriptores Porque vamos a cambiar de cámara Y el audio casi no se va a escuchar Ay. Pero ustedes van a apreciar todas esas posiciones sí, Exacto. Cambiamos posición entonces ya <ríe> Así que vamos a cambiar de cámara Una, dos, tres Bien y ahora sí ya cambiamos Oye, de cámara tú, Mario ¿cómo va a ser el, el primero debes de caer aquí En seco como que si fuera una cama O sea, debes de quedar en el aire En posición como que si estuvieras dormido ¿Qué pasa? ¿No puede subirse? No, puede subirse. Ayúdalo, ayúdalo. Bueno, sí. listo. Ah, échatelo. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. <risa> <risa> está bien, estuvo bien. Así era como te decía, Mario, Si la captaste. ¡Dale, oh, Nano! ¡Dale, Nano! Ya, dale, nano, ya, ya estás está arriba. Ah, exacto! ¡Tres, dos, uno, dale! Qué rico. A mí, Ay, dale. A mí la, me duele la costilla. La costi cabo. A me duele la, la, la costilla. Dale, Paul, dale. Ay, dale. Sin miedo. Nomás te va a dar te va a doler una costilla es todo. Dale, dale. Vamos a tirar bombita. A ver, a ver, dale, ¿Cómo te dale. Tú vas dale. a poner la muestra. Dale, bomba. Dale, bomba. Dale, Mario. <risa> yo voy, no, no, no, no. yo voy. Yo voy a darle. Dale, Mario. Ahora sí, bombita, bombita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Oh. Buena, te, te salió bien bollo Mario Dale, dale, bomba, bomba oh, ¡Ay, bomba, bomba, tú puedes oh, boom, boom. <risa> Mira la ola que hizo, mira, mira, mira. Oh. Ahora sí, Paul, ¿cuál ejemplo vas a poner ahora? Dale, dale, dale ¿Qué fue no te en... <risa> <risa> ¿Qué fue eso, Paul? Mano, ahí está. sigues tú de hacer el mismo que hizo Nano y yo. No, no, no. ¿Qué pasó y, la y ahora tiene un chido. ¿Cuál es el telón? No sé, a ver, voy a ver si me sale a mí. Te voy a poner el ejemplo, juego del niño, vas a ver, eh. Mira, yo volé. Eh? A ver, tú sigue. <risa> <risa> bueno, dale, dale, dale, dale, dale. Ahí te va, San Ahí vas a Pedro. <risa> <risa> Todo el lomo, eh. ahora sí va Mario. No sé quién de los cielos salió mejor, que a mí vamos. Pero no lo lomazo ahí, ¿eh? no Un lomazo. Este de León no me gusta, <risa> Bueno, vamos, ya es hora de salirnos. Ya ustedes van a poner la calificación. Y pues bueno, Paul ya vamos a finalizar este Ay, video Y ahora sí finalizamos este chido video Fue una aventura bonita y pues divertida Súper so so chingón. Nos estuvo chingón Los divertimos muchísimo sí, ya, Exacto a ti. Y recuerden dejar su like Suscribirse Activar la campanita Y seguirnos en Facebook Queremos llegar a 10 ah, mil. ya queremos y... llegar a 10 ,000. Ya faltan poquitos ¿Y qué más? 3 mil ¿Y, ah, y también síganos ahí en Instagram Y vayan a seguir a Nano Nano A Nano Nano en, y en YouTube. YouTube Y pues, Paul, hasta la próxima Nos vemos al siguiente video Y, y pues, esperamos les haya gustado Hasta la próxima Ay.